La pimienta negra en la Edad Media tenía tanto valor que se usaba como medio de pago. Un saquito de pimienta equivalía a lo que ganaba en toda su vida un obrero de la época. Se contaba minuciosamente, grano a grano. Algunos historiadores refieren que llegó a valer al peso incluso más que el oro. La especia era básica en la medicina y un producto asociado al lujo. A partir de ahora seguro que ves la pimienta con otros ojos. Espero que te haya gustado esta curiosidad. Un abrazo.